eskrek asko banori eta egunon Euskadi, beste leko batzuetan bezela larrialdean daude kresia dela da ta eta igura honek sufrimendora egiten baina aukera apartekoa eskaintzen diego ere hilabete erdian mina Niña era gausak aldatzeko aukera hau ez dugo galtzen nitzeko. eta gainera inork eluke galtzen utzi beharko Ahorretu igandean, genuen gure Euskadi Berrera ikitzeko plana, idun progresista bat, gizartean eratu diren adostasunak neurri politiko bihurtzeko. Eta aurkestuen horretan, aipatu nituen, mm, neurritako batzuk izan ziren eskuntza eta osasun publikoa indartzea eta COVID-tasa bat sortzea. Gaur beste batzuk aipatu naiko nituztea. bat. Ongizate estatuaren bosgarren zutade dezela behar matutako enplegu publiko plan bat abian jartzea eta lan baldintza duinak logantzeko behar diren politikak indartzea. Bi, etorkizuna babestiaren ikerketarako, garapenerako eta darrikuntzarako inbersiua antitzea. Barne produktu gordinaren euneko irurarte. Eta, transición ecológico-raco, eta modernización, plana comunidad, administración público-erosteco, almena, apalancazia. Eta progresista, au, rao sazun, eta despunta público-a, economia, eta fiscalidad, de justoa, la marcha duena, au, da, euskali, sarcía, escazunduena. Eta euskadi progresista, dalako tripartito progresistaren beharra berriz ere azpimarratu egiten dugu. Proposamen beharrezko eta egiteko moduko dan honekin, elkarrekin Podemosek agiria agirian jartzen du bere asmoa. Bere garaian, Euskabedriko alderdi sozialistak EJ-aren aritzea onartu. Egin bazuen, gaur, errezago egingo zaio berdinen arteko gobernu progresista baten Batean parte arte. De este Euskadi normalización político el burua bada, hondo asco lagunduco lagundu iruko bat osatziak. Muy buenos días a todos, gracias por estar ahí. Decía que en Euskadi, como en otras tantas partes, vivimos un momento excepcional a causa de la crisis. Un momento que genera mucho sufrimiento, pero que también, y esto hay que subrayar, nos ofrece una oportunidad que es excepcional para cambiar las cosas que duelen y para empezar a cambiarlas, además, en menos de mes y medio. Este domingo hemos presentado nuestro plan de reconstrucción para Euskadi, una propuesta de alianza progresista para transformar en medidas políticas lo que concedimos que son Consensos Sociales Generalizados. Hablamos el domingo de blindar la sanidad y la educación públicas con una dedicación presupuestaria del 7 y el 6% del PIB respectivamente y también de crear una tasa COVID. Y hoy me gustaría añadir otras medidas concretas más. Como la puesta en marcha de un plan de empleo público garantizado como el quinto pilar del estado de bienestar y el aumento también de la inversión en políticas para garantizar condiciones laborales dignas y el respeto a los derechos laborales. También, pro proteger el futuro, invirtiendo en ciencia y aumentando la inversión en MASI más más hasta el 3% del PIB. También, apalancar blanquear el poder de compra de las administraciones públicas para poder impulsar un plan de transición ecológica y de modernización. Creo que estas medidas, esta alianza que proponemos, esta alianza progresista que garantice una sanidad, una educación pública, una economía sostenible, que ponga los cuidados en el centro y una fiscalidad justa que ayude a articular todo este sistema distribuyendo el esfuerzo tributario de una manera equitativa es precisamente lo que la ciudadanía vasca necesita y porque Euskadi es progresista insistimos en el tripartito progresista con esta propuesta que es necesaria y que es factible articulada en torno a, a un plan de reconstrucción para Euskadi el quien Podemos ponemos las cartas sobre la mesa y si la ingeniería política logró en su día que el Partido Socialista de Euskadi aceptara una coalición de subordinación e invisibilidad totales con el PNV, seguro, creemos, que el sentido común es capaz de hacer que el Partido Socialista de Euskadi acepte ser un socio de gobierno progresista y entre iguales. Por otra parte, si la normalización política en Euskadi es un objetivo, a ello ayudaría, sin duda y mucho, la constitución de este tripartito. Es que riquezco. ¿Se me escucha? Sí. sí. Vale, perfecto. No, yo quería preguntarle a tenor de lo que acaba de comentar, de ese tripartito al que ha vuelto a hacer alusión a ese proyecto con, con el Partido Socialista y con Tebildu. Eh, en una entrevista, Roberto Uriarte... Eh, bueno, ha comentado en los últimos días, habló de ese acuerdo, pero hablaba de medio-largo plazo. O sea, de sus palabras se desprendía que era complicado que esa posibilidad de acuerdo llegara eh, tras las autonómicas de ahora. Eh, no sé si coincide con, con su compañero o, o bueno, él, él comentó que se necesitaría algo más de tiempo. Sí, claro. Yo, eh, efectivamente, es complicado y, y no admitirlo no admitirlo sería, sería absurdo. Y desde luego yo comparto la visión de, de Roberto, que en realidad lo que, lo que Roberto está reflejando es la gran paradoja que vivimos en Euskadi, que es que mientras existe una mayoría social progresista, resulta que por nuestras inercias del pasado reciente, los partidos políticos progresistas subordinan su ideario político en favor de la derecha política. Esta es la paradoja que existe hoy en día en Euskadi. Pero precisamente en esta circunstancia excepcional en la que nos jugamos el futuro de las próximas generaciones en, en unas elecciones, en función del gobierno que se vaya a, a formar, creemos que es el momento idóneo y preciso para acelerar esta, este paso a lo que sería la normalidad política en Euskadi.